A nuestra querida doctora Andrea Manjarres, que ya está con nosotros para otra intervención en términos de psicología y consejos importantísimos para todos ustedes y para nosotros también. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días, contenta de estar acá con ustedes y hoy eh, con un tema que me han preguntado mucho y es el manejo del tiempo. En estos días me decían amiga, mí, oye, tengo que hablar contigo. Te veo como en muchas actividades y no sé cómo haces y ya va he hecho ese comentario. Así que eh, decidimos o decidí trabajar acerca de este tema que es tan importante. Porque, eh, ¿qué ocurre? En este momento muchos de nosotros estamos en pluriempleo. aparte aunque tengamos un solo empleo pues hay varias funciones, además de eso tenemos varios roles, es decir somos padres, pero también eh, quizás estamos en una comunidad religiosa, social, política, o sea, hay varias tareas, tenemos que ocuparnos de la familia, tenemos que cuidar nuestro bienestar físico y emocional, pero también cumplir con nuestras obligaciones académicas y laborales. Así que de ese manejo del tiempo de una manera efectiva, hasta que seamos sí o no productivos, y desde luego esto está muy relacionado con el éxito de una persona. Así que creo que en este momento, más que nunca, hablar del manejo técnico del tiempo es fundamental, sobre todo porque ahora hay más distracciones que nunca. Nosotros eh, estamos usando nuestro celular, están las redes sociales, que sabemos todos tenemos una fuerte adicción por el manejo de las redes, a las mismas noticias. ¿sabes? que quiero ver una noticia, que quiero esto, me llega una notificación, 20 mil correos. O sea, hay muchísimas maneras constantes para podernos distraer. Así que eh, la idea es focalizarnos en cómo manejar de una manera estratégica nuestro tiempo. Entonces, aquí quiero hablarles de un aspecto bien importante y es el uso de estrategias, ¿vale?, eh, el primer uso de las estrategias y que yo los recomiendo a todos es, incluyamos la tecnología, ¿cierto? Eh, a mí algo que me encanta y me fascina es la agenda digital, ¿sí? Yo utilizo la más sencilla, la que está sincronizada con, uh, con Google, ¿cierto? Con Gmail, entonces yo coloco todo lo que tengo que hacer, no solamente cosas de... Eh, trabajo, o estudios, sino también recordatorios de la vida familiar, por decir algo, hacer compras, eh, ir a buscar tal calificación, a hacer tal diligencia. Además de eso, si tienes un equipo de trabajo, como en mi caso mi asistente, ella también puede acceder desde su móvil o computadora a mi agenda digital. Entonces no tiene que estar todo el tiempo, eh, doctora, le puedo programar una cita, doctora, tal esto, porque ella simplemente ve mi agenda y sabe... ¿Qué disponibilidad de horario? Esta herramienta es gratuita, es sencilla, bastante asequible, sencilla de usar. Únicamente tenemos que tener internet. Así que manejar eh, los recordatorios nuestra agenda electrónica y tener en cuenta en la programación, porque ojo con esto, tiempos de desplazamiento, ¿sí? Porque yo no puedo decir, ah, bueno, a las 8 tal cosa, a las nueve, esto pero es que tengo que pensar, si yo me tengo que desplazar de acá al otro lado de la ciudad, ¿cuánto tiempo me toma? Y también darnos eh, un margen de tiempo superior, o sea, supongamos que normalmente duro de acá a mi trabajo 15 minutos, pues no pongamos 15, pongamos por lo menos 25 en desplazamiento, ¿para qué? Si hay un tapón, no se me descuadre mi agenda, o si se me presenta algo y me retrasé 5 o 10 minutos en salir de mi casa, pues que no se vaya entonces a... Eh, alterar tu agenda y esto además genera los niveles de estrés. Ojo con esto, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? el estar en, en estados de alerta constante dispara los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Entonces necesitamos tener un ritmo de vida constante, productivo, pero sin el estrés. Así que el manejo del tiempo es supremamente importante para un adecuado manejo del estrés, además de ser muy, muy productivos. No sé, chicos, si tengan alguna pregunta en el estudio. Hola. Sí, sí doctora. Hola. Estábamos eh, en una conversación, pero... Doctora, ¿qué herramientas se pueden usar para organizar una agenda? Que es importante decirle a la gente ¿verdad? Lo, lo, la, la, la importancia de, de, de llevar una agenda diaria. ¿Cuáles herramientas se pueden utilizar? Bueno, además de lo que decía de las herramientas de las agendas digitales, es muy importante que cuando pensamos en la organización del tiempo, pensemos también en cómo las tareas eh, tenemos que simplificarlas, ¿vale? O sea, la cuestión de simplificar las tareas, eh, muchas veces menos es más, ¿sí? Y aquí para poder coordinar agendas, coordinar tiempos, aprendamos a tener esquemas de trabajo. Y esto sobre todo en términos de eh, los profesionales y personas que trabajan en la parte, digamos, un poco administrativa. Eh, por ejemplo, yo duró un buen tiempo eh, creando un diseño de cómo serían los informes de evaluación psicológica. Ah, me están pidiendo un informe nuevo, por decir algo, un informe de evaluación psicológica para consulados. ¿Cierto? consular, pues me tomo el tiempo de hacerlo bien bonito, bien hecho, bien elaborado, de tal manera que la próxima vez simplemente va a ser actualizar los datos para poderlos gestionar, ¿vale? Entonces, esto también, el esquematizar los trabajos de esta manera nos hace ser mucho más propios. Otra cosa para la gestión de nuestro tiempo, que es fundamental, es eh, la parte de no perder tiempo. ¡Ojo! No perdamos tiempo. O sea, eh, si yo estoy, por ejemplo, en el banco, haciendo una fila, entonces en vez de estar solamente allí, eh, estoy leyendo, estoy mirando, eh, si estoy esperando que me atiendan en algún lugar, no estoy simplemente sentada, estoy revisando mis mails, respondiendo a los mails, revisando las redes, pero eh, para responder, digamos, los mensajes eh, de los seguidores, de personas, de posibles clientes que puedan haber. Entonces... Esos pequeños momentos que a veces tenemos y vamos a tiempo, no, podemos utilizarlo en otras cosas. Pero, eh, y para finalizar, quiero hablarles de algo muy importante y son los tiempos de descanso. Nuestro cerebro, indiscutiblemente, cada más o menos 25 minutos, baja los niveles de atención, ¿sí? los niveles de productividad. Para eso, entonces, cuando vamos a agendar nuestro tiempo, tenemos que también agendar nuestros tiempos de descanso, que no tienen que ser tan extensos. Encontré una técnica muy sencilla, muy bonita, que se llama Pomodoro. Pomodoro, eh, en italiano, ¿verdad? Eh, Paz, eh, la tomate. Entonces, el tiempo que dura hacerse una pasta son 25 minutos. Y así mismo son más o menos dos minutos de atención. ¿Cuál es la idea lo que propone eh, este método? Que, por ejemplo, tengo que hacer un informe. Sé que eso no lo voy a hacer en 25 minutos, pero entonces mi objetivo es, ok, voy a terminar el informe mensual que tengo que entregar para mi trabajo. Entonces, trabajo intensamente 25 minutos colocando cronómetro, ojo, con cronómetro, y apago mi celular lo pongo en silencio, le cierro la puerta, le pido a la gente que no me interrumpa porque estoy trabajando en esto. Cuando pasen los 25 minutos totalmente concentrados, va a sonar la alerta, ahí tengo que descansar 5 minutos. Muy importante este descanso. ¿Qué puedo hacer? Puedo ir al baño, puedo tomar agua, puedo parar un momentico, hacer algún ejercicio, ¿cierto? Moviendo nuestros hombros, nuestra cabeza. Esto nos va a ayudar bastante. 5 minutos por reloj. De nuevo, volvemos otros 25 minutos. Así podemos completar hasta 4 pomodores. Si no hemos alcanzado nuestro objetivo en esos cuatro promodores, o sea, en cuatro veces que hayamos hecho 25 minutos y descanso 5, de 25 minutos y descanso 5, de entonces tenemos que tomar un descanso más prolongado de media hora a una hora. Por ejemplo, ah, ok, es la hora de almuerzo, pues entonces voy, como y vuelvo y me siento. Esto ha demostrado ser mucho más eficiente que decir, me siento acá y hasta que no termine el informe no me paro. Porque nuestro cerebro, como decimos, baja los niveles de atención, de productividad, nuestra vista se cansa. Ahora que estamos trabajando muchas más horas en pantalla, en computadoras, en tablets, entonces esto ayuda tanto a nuestra salud física como a nuestra salud mental y muy, muy importante a los niveles de productividad y a la Dime. A veces uno no puede cumplir con la agenda porque entonces en uno de los puntos que uno llega a una cita se le retrasa y, uh -huh. y termina un desastre. Por eso era lo que yo decía que es importante manejar en todos intervalos de desplazamiento, ¿Sí? Por ejemplo, ah, si tú sabes que de ahí al Palacio de Justicia tú que eres por decir algo, duras 20 minutos, no calculas 20, calcula por lo menos 30, lo mismo así. O sea, un poquito más de intervalo de tiempo sí. para que si hay alguna situación que haga que la gente eh, se corra un poquito los plazos, pues no te interesa. Y en los casos que, porque hay situaciones que ya se salen de nuestras manos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes como abogados, ustedes nunca saben exactamente cuánto va a durar una audiencia. Puede ser que lleguen, eh, pasen de primero, se aplazó la audiencia y sí. a la media hora es posible, pero así mismo puede ser que se dilate muchísimo y durar horas y horas y horas y horas. Entonces, en ese sentido, también tenemos que manejar cierta flexibilidad. Eh, si yo sé que voy a tener una actividad que no sé exactamente su duración, lo que hago es no planificar otras cosas exactamente eh, con horario. O sea, sí. por ejemplo, no planificaría ninguna reunión en cuanto con otro cliente. Correct. Sin embargo, por decir algo, tú tienes otras actividades como tienes que redactar informes, documentos, eh, tienes que redactar otra demanda para presentarla, para entonces, bueno, esas son actividades que tienes ahí pendientes que son importantes, entonces, si saliste temprano de audiencia, las puedes hacer sin ninguna presión de tiempo. Así. Saliste tarde, bueno, no importa, la hiciste a las seis de la tarde, no a las dos de la tarde, como pensabas, pero no importa porque no tenemos un tiempo específico, entonces... Es muy bueno. importante que tengamos en cuenta ese rejuego y que tratemos también de respetar mucho los tiempos del otro, ¿no? Mucho. Para que podamos llevar nuestras agendas, ser productivos y no manejar esos niveles de estrés tan altos. Y recordar, los tiempos de descanso, si no existen, no somos igual de productivos. Así que organización a través de agendas un poco flexibles, método de pomodoro y tiempos de descanso son las claves para ser altamente eficiente Entonces, Muchas doctor, gracias doctor. Doctor. Muchas gracias doctora por su tema